dolió mucho más, porque me habías prometido, que no iba a pasar, y pasó. Y hasta me da miedo estar feliz, porque cuando eso pasa, siempre algo, algo, sale mal, sin embargo, ya mis ganas de seguir se están yendo contigo. No sé si es cansancio, madurez o resignación, pero hay cosas que ya no quiero discutir más. Te di mi corazón, y te di todo de mí, Pensando que eso era lo que querías, o lo que esperabas de mí, y ahora que me doy cuenta, lo tuyo fueron mentiras, qué te costaba decirme que solo querías algo pasajero, y no tener que hacerme ilusiones, qué te costaba hablarme con la verdad, y dejarme a mí escoger entre un algo casual, o no tener nada. Tú jugabas conmigo, mientras yo me la jugaba por ti. ¡Qué triste es amar a alguien que no te quiere en su futuro! ¡Qué duro es tener que aceptar que la otra persona, solo quería obtener algo de ti, y una vez que lo logró, simplemente se enfrió. Asumió que te tendría a su lado para siempre, y aún más, se dedicó a lastimar tu alma, con constantes infidelidades, que no parabas de perdonar, y que se aprovechó de la inocencia de tu corazón, pretendiendo que tú, Eras como él, una persona déspota, que equivocado estaba, sin darse cuenta que tú eres una persona que ama con sinceridad y que no oculta nada, que expone su amor sin tomar medidas o sin darlo a medias tintas. Es triste tener el corazón destrozado, verte al espejo y decir las palabras siguientes. Quiero matar esa parte de mí que todavía insiste en esperarte, lo sé, pero vamos, es que, de nada sirve remar si el otro se quiere bajar del bote, de poco sirve esforzarnos en un amor, que no compensa nuestro esfuerzo con el suyo, pensar demasiado lo complica todo. Cuando tienes evidencia verídica, clara y confiable de que el otro, solo quiere jugar contigo, tus amigos te lo advierten, la gente que te quiere. Te lo dice sin chistar. Te hablan de que la persona que te dice amar solo te engaña y te vende algo que no existe. A veces el secreto de la felicidad es aceptar que a veces las cosas son como son. Así, solo debes dejar ganar a quien siempre está jugando a perderte. Porque jugar a ser fuerte deja de ser divertido. Cuando solo te sometes al vacío de una relación sin futuro, se es fuerte cuando decides irte de un lugar donde no te quieren, que aceptar a duras ganas un lugar donde ya no hay nada para ti. Porque si cada que te rompen, te reconstruyes sola, entonces nadie tiene el derecho de llamarte débil. Nadie tiene el derecho a decir que eres cobarde por dejar una relación con que los abuelos de antaño soportaban dolores más grandes, o que tú debes someterte en nombre del amor. La realidad, es que el amor es muchas cosas, pero menos maltrato, infidelidad, ausencias prolongadas, las típicas excusas de hoy no puedo, estoy cansado, no tengo tiempo, me siento fatigado. Terminas por comprender lo que no puede ser comprendido, terminas por aceptar lo inaceptable. Es duro. Pero tienes que desprenderte de una relación así. Es un mal negocio al que te has metido. Porque piénsalo bien. La vida es muy corta para estar con alguien que no sabe lo que quiere. Confundimos demasiadas cosas con amor que al final nos perdemos. Las apariencias no te engañan. Lo que realmente te engaña son las expectativas. Esperas mucho, esperas sinceridad un artículo tan invaluable, tan caro, tan lujoso y tan costoso, que no puedes esperarlo de la gente barata, que simplemente te arroja mentiras tras mentiras. Y lo peor es que, lo peor es que te hagan creer que sí, cuando no, que te dejen ilusionarte sin importarles, que te vas a lastimar, que te van a herir, que te van a hacer daño. Esa parte es la más trágica, cuando en vez de decirte la verdad, se disfrazan de falsedad a fin de tenerte, y luego con sus mismos actos perderte. Y cuando no son honestos en decir lo que desean, eso es realmente duro. No tiene sentido seguir a la par de uno que solo te quiere cuando le place, y no cuando realmente sabe que tú también, necesitas de un espacio entre los dos. Es por eso que ya no puedes seguir tolerando así. Una mala relación que solo te llena de vanidad el alma, pero que es solo falsa ilusión, que solo busca adornar con mentiras y promesas rotas. Una realidad que no existe. Que cuando le ves a la cara, ves que le dice exactamente lo mismo a cada persona y que sin más chistar, se jacta de tenerte, pero que sin embargo no hace esfuerzo por conservarte. Mi consejo... Entonces es este: ámate, para que puedas cuidar de ti mismo, quiérete realmente para poder tener aquello que verdaderamente mereces, y no estar mendigando amor, con personas que sencillamente no son para ti, que no tiene ningún sentido estar atados a ellos, cuando te amas, sabes lo que vales, sabes lo que mereces, y tienes el poder, el poder de elegir entre con quién sí, y con quién no, y es que madurarás. Y aprenderás a estar solo, y no a andar con cualquiera, al final te vuelves hábil para saber con quién estar, ya no te atrapa las ganas de escapar de tu soledad, ya no estás atada a la idea, de que te quedarás sola, sino que por el contrario, ahora comprendes que tu valor es grande, y que solo la merece aquella persona que la cuida, que la estima, que le da caricias y le da ternura. Ya no te dejes embaucar por personas que poco tienen para darte que sus vidas son tan pequeñas, que ahí no cabes, que ahí no hay lugar para ti, que ahí no tienes un espacio donde poner tu cabeza. Ahora, debes darte cuenta de lo que vales, ya no vuelvas a cometer el mismo error, ya no te vuelvas a entregar a palabrería barata, que no se respalda con palabras reales y con acciones bellas, que de verdad demuestren que la otra persona te quiere verdaderamente. Ya no cometas el mismo error. Yo lo sé, sé que te centraste tanto en lo que querías que se te olvidó lo que merecías. Sé que llegó un punto en que solo querías estar con esa persona, sin importar las advertencias de las demás personas, y pretendiste que estabas tomando una sabia decisión, aun cuando tu mente te repetía que te estabas tirando a un riesgo. Pero vamos, es momento de cambiar. Aún hay vida, aún hay tiempo. Aún puedes cambiar el curso de la historia. El último capítulo de tu vida no ha sido escrito aún. Tú eres el dueño de tu mente, de tu corazón, de tu alma y de tu ser. Eres el autor de tu libro, de tu novela, de tu historia. Ya no aceptes que nadie manche el papel delicado de tus hojas. Ya no dejes que nadie venga y arroje basura a tu vida, que tú no eres vertedero. No eres un sitio donde la gente arroja cosas simplemente por arrojarlas. Sé una persona sabia, y aprende a diferenciar a las personas que realmente quieren estar a tu par. Estas últimas serán honestas contigo, te dirán lo que esperan, lo que quieren, y ya tú decidirás si aceptas o no. Así que no vuelvas a despilfarrar tu vida en algo que no sirve, al contrario, busca lo que encienda tu alma, busca aquello que te haga feliz, y no tengas miedo que solo equivocándote, es como vas a aprender, es cierto, nada vuelve a ser igual dos veces, las cosas pueden ir mejorando a medida que vas aprendiendo, las cosas serán mejores, porque cuando aprendes a quererte, cuando aprendes a darte a conocer, la gente correcta llega a tu vida, la adorna de belleza, de ternura, y de muchas noches bellas, donde sabes que puedes estacionar tu corazón en ese lugar, y que este será cuidado, será estimado, y será tomado con mucho, pero mucho cuidado. Te lo prometo, solo quírete bonito, trátate con dulzura, y deja que las demás gentes te traten con cariño, porque eso es lo que tú mereces. Te mereces un amor bonito, que te hable con sinceridad, uno que te diga las cosas que sean reales, y que las puedas probar con sus actos, y que no sean promesas, para que tú entregues tu vida, tu alma, tu mente, y después este. Salga huyendo para no aparecer más. ¡Qué bonito! Es cuando te quieres. ¡Qué bonito es verte sonreír, esperando por el mañana! Y qué bonito es darme cuenta que tú... Que tú eres feliz. Que tú disfrutas cada momento de este pedazo de experiencia llamado vida. Nunca dejes de sonreír. Nunca dejes de buscar lo que te mereces. Nunca dejes de quererte a ti mismo. Tú vales mucho como para andar mendigando por migajas.